Bueno, está el verano, está ya el verano. Eh, Podemos ver, ¿tenemos imágenes de la gente de la playa o no es ahora, Julieta eso? Sí, sí. Es ahora, sí. es ahora. Mirá lo Ahí que. Chicos, es. sí, a mí discúlpenme. Eh. Yo amo el verano, amo las vacaciones, pero la, la, la sombrilla una pegada a la otra, a mí un, un, un toque me la baja, un toque. No, sí, sí. Esa cosa de que te tiran la yerba al lado. Ah, no. horrible. Es horrible. Sí. Lo bueno es que te hacer el boludo y le robas un sanguchito al lado. Sí, pero no sí. sé, te la la playa. Bueno, ¿vieron que uno se imagina que las vacaciones... ¿Sabés que da, va mucho en la playa? La, la ensalada que hiciste, ¿cómo se llamaba? Eso va mucho. Mayonesa mamá de ave. llevaba mucha la mayonesa de ave, mayonesa de ave claro, la playa. Claro, pero si no tenés un todo claro. se te condensa la mayonesa. La papa y huevo. Y a la tarde, mínimo estás con cagadera, con mínimo. Pero a mí me llevaban... Y ni te cuento si te alquilaste un departamento con un solo baño. No te las patas, no te las patas. Bueno, las vacaciones en familia, uno piensa que son, viste, que, que uno se va a ir a paradisíacas, eh, que el sol va a brillar fuerte, que vas a hacer castillo de arena, y la realidad es que nadie tiene ganas de estar 24-7 con pendejos, de verdad, que te caminan por la cabeza en un departamento, menos pensar en qué tenés que Viste que hay que tenés que hacer el... Esta foto es mentira, chicos. Se... ¿La esta felicidad? Foto, esta es mentira. ¿Viste cuando hablamos de cuerpos reales, sacar la panza, sacar saca, saca el esófago, sacar el intestino, saca todo? Esto, esto, esto, esto es hegemónico. Esto es familia hegemónica. <risa> nadie nadie no está tan es limpio en la playa, aparte. Está no, muy nadie, nadie, nadie, nadie se quiere poner un pendejo arriba del, del hombro. Nadie, nadie se, se lo quiere poner. De, de, de. de verdad, chicos. Esto, esto fue. Ella, la señora, tres horas preparándose. Cuidate. al otro que estaba acostado, ya voy, Marta. La nena no, no se quería bañar. No, no, la no. quería crea... tomar la leche. Insoportable. La nena no. rebelde, la... igual que Piden, se piden, la piden, Rosa. piden. Los chicos de vacaciones piden, piden. piden quieren hacer cosas, comida, cosas. Quieren no hacer no hace actividades. Tiempo, hombre, Yo lo mandé a mi hijo del medio, Juan. Lo mandé con su tía, con su tía Mechi Otero. Que acá bueno. Julieta, que es la otra tía, se volvió. Para no tener que ir a llevarlo a tomar el de coso, a jugar al ping-pong, a jugar al voley. Son 700 actividades no, que los chicos imposible. te proponen. ¡No quiero! Esa foto no es verdad. La infelicidad segura. No tengo eh. ganas. Me caen mal, chicos. A mí mis hijos me caen mal. No digas, Flores. No, es terrible. Mirá, mirá. mirá esto. Y si encima tenés que hacer actividad en medio de toda esa gente. Ay, Dios. No, chicos, de verdad. Yo prefiero... Yo prefiero quedarme lavando los platos, te digo, te digo la verdad, soy más feliz así. Haciendo mayonesa de ave. Que y hay una cosa que mucho que uno dice, ¿viste? Cuando dice, cómprame, cómprame, cómprame. Cuando yo era chica, decís, a mí nadie me compriste que tenés esa cosa de que te, te pones que nadie te compraba? Una nadie? gaseosa para toda la familia. Te Adelita. ponés progre al pelo, te pones progre al pelo. <risa> <risa> Un poquito de agua los queremos educar a la orilla del mar diciendo, mirá, hay chicos que no tienen nada y ustedes tienen todo. Y te dicen, ah, mamá, déjame <risa> Bueno, nada, yo quiero siempre, cuando tengo este tipo de vacaciones, yo quiero volver siempre a mi vida de mierda. De verdad, ¿eh? Lo digo así. Y lo vuelvo a repetir. Dos cosas tengo para decir. No tengan expectativa con el programa y no tengan hijos. Nada, es eso. No los tengan, chicos, de verdad. Y se los dice la madre que tiene tres.